será mi primer papel importante, oh pepi estoy tan orgullosa de ti. Mamá, date prisa, o no conseguirán buenos lugares. Oh, no te preocupes por eso, peperán Tu tío y yo puso cinta de la policía en la primera fila para apartarla para nosotros. <risa> ¡Qué bien, tía Jenny! Mus, no hay nada que quieras decirle a tu hermana antes del gran espectáculo. Sí. Venderán malvaviscos crujientes en el intermedio. Limpia el lugar por mí. A limpiar, ven, a limpiar. Hey, tú firma el cheque así. ¿Qué pasa tu firma ya? Hazlo por mí. de vivir y asustada de... ¿Por qué lloras? Ah, es solo que... Creo que en verdad sé lo que Fossi debió sentir. Las primeras revistas están aquí. Mientras a la ópera rock de la escuela media, Hazelnut, cantando en la pelusa, le falta mucho brillo. Oh. Una estrella brillante sobresale en el papel de Janet, la media hermana daltoniana de Fossi. Pepper Ann Pearson muestra cómo se hace. ¿Yo? Con un fraseo distintivo y un físico único en su clase, Pepperan domina en el escenario ¿Sí? como la única, original y peculiar pelirroja de Hazelnut. ¡Sí, ¿Ah? sí, sí! ¡Sí, Dieter nunca regala un elogio. ¡Aclamen a Pepperan! ¡La pelirroja más genial de Hazelnut! ¡Sí! Pepperan! ¡Sí! ¡Sí! Eso fue tan... ¡Eres tan... ¡Estoy tan... Oh... Dime, ¿quieres saber el secreto del éxito? <tose> Sobre todo esto. Que tu ser sea honesto. ¿Sabes quién dijo esto? William Shatner. ¡Ay! ¡Shakespeare! ¡William Shakespeare! Uh, ¡Muy bien, muchachos! ¡A festejar! ¡Estamos listos para la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! Debo irme, Peperan. Estoy agotada mental y emocionalmente. ¡Por favor! ¡La noche es joven! Lo sé, pero tuve lecciones de pesca al amanecer y meditación trascendental. Oh. ¡Hola! ¡Eres tú! ¡Sí! ¡Soy yo! Lamento haberme perdido tu espectáculo. ¡Eres magnífica! ¡Eres única! ¡Eres original! ¡Eres... ¡Yo! Me preguntaba si tal vez mañana, después de la escuela, ¿quieres ir al cine conmigo, Didi? ¿Qué? ¿C -c ¿Cómo me llamaste? Didi. Es tu nombre, ¿cierto? Didi O'Shaughnessy. No, soy Pepper Ann Pearson. ¿Qué? No eres... Pensé que tú... ¿No asistes a Nuestra Señora de Walnut? No, voy a Hazelnut, escuela media. Esto es muy raro, lo siento. Yo pensé que tú... Es que eres igual a esa chica de mi clase, lo siento. Pensé que eras Didi. Porque yo sí quiero fiesta ¿Qué? ¿Qué? ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Maldados! ¡Maldados! ¡Maldados! Me pregunto si Nicky ocultaba algo ¿Nicky? Jamás, solo estaba cansada Sí, claro, cansada ¿Quién es Didi? ¿Por qué no puedes disfrutar tu triunfo? Fue un espectáculo espléndido, único, de una... Didi O'Shaughnessy en El Fantasma de los Monos No creo que se parezca a ti Eso es porque no se ve su rostro Ojalá tuviera un removedor de impresión Didi O'Shaughnessy es fuera de serie La conocen Sí, estuvimos con ella En el concierto De Moco Flamenco Oye, ¿no es tu grupo favorito? Didi O'Shaughnessy, sí, viene aquí todo el tiempo Cuidado con las manos, es una máquina de billar, no tu próxima cita Sí, juega mucho capullo crujiente. A decir verdad, ahora tiene el marcador más alto. Oye, ¿no es ese tu juego favorito? ¿Diddy O'Shaughnessy? ¡Ah, ¡Claro que la conozco! Hice la reseña de su presentación en el fantasma de los monos. ¡Estuvo fantástica! ¡Una pelirroja única, original y peculiar! Oye, ¿estás bien? ¡Hola! Adiós. Nada, he desperdiciado una tarde. Nuestra señora de Waldo. ¡Ja! Ni una sola pelirroja en esta escuela. Apuesto a que todo esto es solo una broma pesada de... ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah! bien. Suelta los risitos de oro. ¿Desde hace cuánto conoces a Didio y Cuando dices conoces, ¿te refieres a cuando se de su existencia o desde cuando he tenido una relación personal con ella? Solo responde a la pregunta. Unos tres años, pero no comenzó a parecerse a ti, sino hasta que le quitaron los frenos en junio. ¿Qué me dices no? tú, muchacho? No tengo idea de qué me estás hablando. Y no intentes amenazarme para confesar algo que... No, la conozco. A veces esquío con ella. Oh, ¡Genial! solo tiene mi rostro, también tiene a mis amigos. Pepera, no te dijimos acerca de Didi porque pensamos que lo tomarías así. ¿Ah, en serio? ¿Y cómo es así? Mal. Desde luego que lo tomo mal. Acabo de descubrir que todo lo que me hace única no es único para mí, mi peculiaridad, mi originalidad, mi mi. ¿Tu aridad? Eso es, Milo. Mi aridad. Esa ladrona robó mi mi aridad. Pepera, nadie puede robar tu aridad. Tú y Didi son dos personas diferentes que solo se ven similares. Es científicamente imposible que dos personas sean idénticas. A menos que seas un clon. No te preocupes, la clonación es tecnológicamente imposible. Aunque estuve muy cerca de conseguirlo en la Feria de Ciencia el año pasado. <risa> ¡Saludos, criaturas de la luz! ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Se refiere al disfraz, la voz, esa vibración de la reina de los muertos. Soy Godo Y no es que sea de tu incumbencia, Dieter. ¿Quieres ponerte los anteojos? Ya investigué. Nadie en Hazelnut es Godo. Soy la única con esta personalidad en 30 kilómetros a la redonda. ¿Pepperon? Llámame vampira. Creí que habías dicho que el secreto era ser honesta con una misma. ¡Oh! ¡No puedo ser yo! ¡Lo que era mi yo fue robado! Peperán, ¿a quién le interesa que seas una chica de 12 años de una escuela privada que se parezca, hable y actúe como tú? Es una persona diferente con experiencias diferentes. ¿En serio? Por supuesto. ¿Solo tiene 12? ¿A dónde quieres llegar? ¡Tengo 12 años y 3 meses! mayor que Didi. Eso significa que cuando se trata de esta personalidad, voy ganando. Voy ganando. Me alegra que se aclarara. <risa> Nuestra señora de Walmart. Querida, ¿quieres ser yo? Haré una última súplica por la cordura. Ahórrate el sermón, hermana. Tengo que arreglar esto de una vez por todas. ¿Acaso retándola a una confrontación? Oye, no me voy a rendir sin pelear. Si quiere esta personalidad, tendrá que sacarlo Pepperan de Pepperan. Al anochecer en un callejón desierto, ¿no es exagerado incluso para ti, Pepperan? Yo pienso que lo genial debe ser la conversación. Esto sí que es decoroso. ¿Qué es ella? Muy bien, esto se pone feo. Debes marcharte. ¿Y dejarla ser yo? Promeas. Es más joven que yo. Si alguien merece ser yo, soy yo. Lo he sido por más tiempo. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! ¡Grandioso! ¡Incluso tiene mi voz! ¡Deja de preocuparte! Dice que es mi doble exacta. Bueno, ¿tú pensarías eso? ¿Qué está haciendo? Lo que está hablando con su reflejo. ¡Qué, ¡Qué loca! ¿Y si sueña con ser veterinaria como yo? ¿O si también está ahorrando para comprar un caballo? ¿O si es la única en su familia que llora durante el golf? ¿Has oído eso? Bueno, tal vez esto esté bien para ti, pero yo no resistiré. Ya vámonos de aquí. ¿Qué? ¡Pero aún no le has dado su lección! ¿No escuchaste? Todas esas cosas que estuvo diciendo de ser veterinaria, tener un caballo. Ni siquiera me gusta el golf. ¿Y a quién le gusta? No es nada original, ni peculiar, ni única. En resumen, no es nada yo. <risa> Porque, oye, ¿qué niña de 12 años no está ahorrando para un caballo? ¿Qué quieres decir? Tal vez se parezca a mí en el exterior, pero por dentro es completamente diferente y lo que tienes dentro te hace a ti. Ay, Bueno, es tu mundo. Yo solo vivo en él. Didi, linda, ¿terminaste con tu pequeña confrontación? Mamá, ¿y si hubiera estado en la mitad de ella? Me habrías avergonzado totalmente ¿Lo crees vergonzoso? Una vez tu tío Yoyo me recogió usando una nariz de payaso Nuestra hija loco? es una estudiante de honor en Nuestra Señora de Waldo Didi Sigus, ¿Sí, Te sentaste en mis malvaviscos crujientes